que todos los vecinos todos se implican si sí, el pueblo se llama al partir allí los abuelos enseñan a los nietos y viceversa y los alumnos comparten aula sea cual sea su edad entramos en al partir uno de los pocos pueblos de esta zona de aragón que no ha perdido habitantes en los últimos años Hola, muy buenas. Marta, alcaldesa ¿Sí? de Alpartir. Sí, ¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, ¿qué tal estamos? ¿Cuál es el secreto de que aquí la gente no se quiera ir del pueblo? Que tengamos este colegio de innovación educativa aquí en Alpartir hace por supuesto que nuestras familias se queden aquí y muchas de las familias que, que están en otros municipios pues incluso traigan a sus niños a, a nuestra escuela. Este colegio público, el Ramón y Cajal, con 35 alumnos y 5 profesores es el ejemplo a seguir para una fundación americana que recorre el mundo en busca de los mejores colegios. Juan Antonio, director del centro. ¿Esta es el aula de cuarto, quinto y sexto? Exacto. ...y por lo que veo hay niños de, de diferentes edades en la misma clase... ...lo que hacemos es grupos heterogéneos desde infantil hasta sexto de, de primaria... ...los mayores supos, suponen un proceso de metacondición... ...el tener que explicarle a los pequeños las tareas que tienen que, que hacer... ...y los pequeños siempre aportan más creatividad... ...aquí las matemáticas las aprenden con fichas del ego... ...y las ciencias naturales en un huerto... Encárgate tú de tu planta... ...bueno Patricia, esta actividad del huerto en concreto... ¿Qué les enseña? Estamos trabajando las ciencias naturales, trabajamos el agua, las sales minerales, todas estas cosas, nosotros las trasladamos después a la realidad. ¡Vámonos, por favor! Loli es una de las muchas abuelas del pueblo que prefieren ir al colegio a enseñar, lo que saben que quedarse en casa. Si dicen, pues sabes hacer ganchillo y nos quieres enseñar, pues uh -huh. vale. Por la tarde, pocos deberes y a jugar. Oye, ¿de verdad os gusta ir al colegio teniendo la posibilidad de estar todo el día en el parque? Sí. ¿Por qué os gusta el colegio? Porque pues aprendimos. Es un privilegio, una suerte... ...muy grande tener un colegio... ...como el que tenemos aquí en este municipio. Mientras en otros pueblos se cierran escuelas... ...en el partir del colegio es el centro de la vida... ...en el municipio... ...y el motivo por el que muchos todavía... ...prefieren vivir alejados de la ciudad. Y esta noche no se pierdan el estreno...